en el círculo. Ahí estamos. Parece que ahí estamos. Muy bien. Ahora sí nos soltamos. Entonces vamos a empezar con voy. Es una sílaba significa que es un acento. ¿verdad? Y Lento. ¿De acuerdo? Una, dos, tres. E Y voy a visualizar mi estómago inflándose Inhalo Amplío, expando mi estómago Mis costillas se abren Exhalo, por la nariz suave Voy desinflando mi vientre despacio Intentando meter mi ombligo lo más adentro posible Ojos abiertos para que no me relaje demasiado Inhalo En la siguiente inhalación empiezo a contar, uno, dos, tres, cuatro, lleno, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, una vez más, ahora cuenten internamente y vayan inhalando. Van a realizar ahí cinco respiraciones bien profundas. Van a inhalar profundo otra vez. Van a llenar, llenar lo más posible. Y en la siguiente exhalación van a hacer una vibración. Lo que aguante la exhalación es la vibración. se acaba mi oxígeno inhalo de nuevo inhalo profundo, profundo y hago la vibración con la garganta y voy bajando mi abdomen voy desinflándome al mismo tiempo que hago la vibración inhalamos abra la garganta la cuchada relaje, la cuchada relaje, la parte del medio. y el cuerpo después de la vibración observo hay alguna sensación corporal en la cabeza, en el pecho en la garganta me voy hacia adentro con el cuerpo. respiro, sigo respirando profundo inhalo, exhalo la siguiente inhalación ahora vamos a trabajar con vocales voy a intentar hacer solo la letra A inhalando y al exhalar hago la A. A. y buscar altos y bajos ay, oh, uy, oh, ay. y abrir más la boca vamos a explorar estas vocales va inhalamos profundo oh. Muy bien. Vamos a intentar hacer palabras. ¿De acuerdo? Vamos a intentar construir alguna palabra. Cualquiera que venga a la mente. Vamos a empezar, ahorita yo voy a asignar. Vamos a empezar con mamá. La palabra básica va. Mamá. ¡Mamá! Sí, voy a buscar, a explorar diferentes formas. Voy a tratar de salirme de mamá. Ma. Ya lo hice una vez, ahora busco otras maneras. Mamá, mamá, mamá, ma, ma, ma, ma, no sé. Ahí buscar, buscar. Inhalo profundo. Ya no quieres. no Es que me hizo reír. Va, inhalo. Y mamá, mamá. Para mí solita o solito, tengo que querer que el techo vive con mi voz. De acuerdo, vamos, inhalamos y vamos, grito. <tose> el estómago, desinflenlo, cuenten sus cuatro tiempos mientras inhalan y exhalan, cuatro para inhalar, cuatro para exhalar, intenten inflar su vientre, abrir sus costillas, expandir su pecho, llenarse bien de oxígeno y al exhalar, vayan jalando su ombligo hacia adentro, desinflándose lo más posible. vayan moviendo los pies, las manos suavemente vayan despertando el cuerpo ahí subiendo poco a poco las rodillas, las caderas, los hombros moviendo la cabeza hacia un lado, hacia el otro vayan desperezándose de nuevo y van a irse subiendo despacio no de un solo jalón sino se acomodan en posición fetal o boca abajo y despacio van ahí buscando, muy despacio no tenemos prisa ahorita esto va buscando incorporarse hasta quedar sentados sentado, ahí donde están en el lugar.